Hola, ¿qué tal? Ranitas del canal aquí, Capri Nuevo Video para ustedes. Hoy nos encontramos nuevamente en GTA 5 con Betofi, Rabito y Alexi. Hola, chicos. Hola, Hola, Kifi! Hola, ¿Hola Y los he traído hoy, chicos, a una Mega alta Donde hay un personaje muy. Hay un personaje ¿Migarambla? muy peculiar al final. ¿Quieren verlo? ¡Haz madre, dale! ¡Vamos! Pues ¡Vamos! No, no, ¡Vamos! no, no, yo me voy primerito, ya verán el personaje, está muy ah, guapo Primero las damas ¿Cómo? No, entonces ¿Qué voy? ¡Oh! ¡Ah, eh, yo ¡Ah, sucio! ¡Mira, hay un ¿Qué Pikachu! ¡Un Pikachu! ¡Ah, Pikachu! me caí! Wow, más despacio, velocista! Tienes que saber equilibrarla bien Tú, tu vehículo, es, impo bro. es imposible equilibrar el auto así Dependes de la suerte es que se el poder del Pikachu tu madre! ¡Campe! ¡Campe! no Te salvaste, oh. sucia. Qué buena Hice tremendo backflip, bro. Mira, no, mira, mira hasta la gallo. próxima. Me voy. hay que entrar dentro de Pikachu. Quiero saber dentro si de su boca. Si que... entramos <risa> dentro de Pikachu no, por la boca, no, no. ¿por dónde salimos? Eh, buena pregunta. ¿Por dónde salimos? Yo buena pregunta, que... no quiero saber la respuesta. Qué buena pregunta, Dorothy Uno, Vamos Uno Uno, frenamos. Uno turbo. y frenamos. Uno, no. y frenamos. Vamos y frenamos Lo de ir es para las abuelitas A ver ¿Qué? ¿Quién era ese avión? ¿Quién, ¿Quién a alguien El rabito iba a explotar a la Letzi. Sí. No Bro acabo de caerme en la entrada A ver te dije suavecito y, y frenamos vamos y, ¿Y frenamos el carrito de abuelitos me tocó un carrito de abuelitos no. ahorita les va a tocar no. ¿Sí, un carro abuelito bro sí sí un carro de, de esos de mi abuelito viejito arrugadito Eh, llegué llegué a ver por dónde salgo ah. no salí por no quiero decir diablos señorita a Play, qué tal cómo estás manita Tomo ni se te ocurra <risa> <risa> ni, ni iba a decir que no se te ocurra chocarme Pero bueno, bueno. <risa> ¡Vamos! ¡Vamos! Uy, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caplay! ¡Vámonos! Atrás de sí? Estamos súper bien La controlamos acá Y yo ya quiero ver el vehículo que hice Betofe Que es como un abuelito ¡Wow! ¡Auto de abuelo! ¡Sí, sí! Bien? ¡No puedo controlar ese! ¡Qué ¡Madre! <risa> ¡Me chequé! ¡Me exploté. ¡Me a hice ver, la share! ¿Ala ¿De quién es ese avión? <risa> ¿El avión? <risa> ¿El <risa> es el mío Son mis restos <risa> El cuerpo de Alex y Guacho <risa> oye, oye, oye, más respeto a mi cuerpo ¡Kep! ¡Te bro? dio un empujón! ¡Te dio un empujón! ¡Toma! Ala, ala bro! ¡Que cuidado con la mercancía! La ¡Cuidado con la mercancía! ¿Cómo? ¡Vamos, super, vamos, vamos fuimos, a la mercancía! Re... ¡Vámonos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Vamos! ¡Con el ponchito, ¡Con el poncho! ¡No, fuimos! Oye. Oh, eh. Mi no, avión fuimos, no funciona, panita. bro. El motor de mi avión viene chafa. No, panita. O viene chafa o eres tú el que no sabe manejar? Bueno, ya no sea yo. Pero tranquilo, esto se aprende, como todo en la vida. Todo se aprende, panita. No, no. No, la, la, no, Capley, Capley. ¡Ay, estoy dando muchas vueltas! ¡Ayuda! ¡Me marito! ¡Pro está estaba! ¡Uy! Oh, ¡Autotruco! Bro, ¿no? controlar. ¡Vámonos! Vámonos. Oh. No, panita Yo voy en la ¿Llegó? tercera ronda, a ver Ay, aquí vas primero Hombre, otra vez nos vamos a encontrar Déjame en paz, tengo mi autito de abuelito y quiero ser feliz Hola. Uy No panita Me eso Ay, Me pasé el punto por chocarlos a usted A ver, vamos, vamos. Eso te pasa porque va a ser trampa ya Hasta no la iraron. próxima Ay, Ay en otro vehículo ¡Hola! ¡Bro! El siguiente vehículo está súper guapo. ¿Qué? ¿Quién te ha tocado? Sí, sí, sí, sí. Tiene, tiene súper turbo atrás. ¿Súper qué? Super qué? ¿Auto cohete? Oh, el... Sí, sí, sí. Auto cohete, auto cohete, auto cohete. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás? Quiero ver ese auto. Ya verás, ya verás. Bueno. <risa> sí. A ver, eres este, eres este, ¿no? El que está aquí enfrente. ¡Hola! ¡Wah! es este! ¡No, paleta! ¿Qué te pasa, asquerosa? Casito, casito ¡No! Alexi, cómo es que vas de primero! Tienes que llegar de un salto, tonto No no pillar el freno ¡Ah! Y yo andando aquí como abuelito ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¡Vamos, Pikachu! ¡Abre tu boca que voy a entrar dentro de Tri! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Pikachu! ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Ah, con el coche cohete es muy fácil, eh. No, ¿para qué hablo? Adiós. ¿Eh? Si ya me lo pasé. Jaja, manco. Va panita. Ay, cuando empiezas a votar, tienes que rezarle a Diosito para que no te mueras. Hola. ¿Qué, qué, ¿Qué auto te ha tocado? Un bus un autobús ¿Un bus? <risa> bueno pasamos de un autobús a un autobús no es muy buena mejora ya le estoy agarrando la onda panita me voy para la escuela voy a llevar a todas las personas ya me tocó un autobús aquí que vas a tener de un autobús ¡Hala! ¡Hala, bro lo que se va a comer el pikachu porque antes era, no, era y las... ¡Ale! ¡Ale, <risa> un autobús no, ahora que me he marcado guacho voy a por el autobús yo también yo recoger Man. a los niños para ir a la escuela. Ya ya ya lo vamos a llevar dentro del estómago de Pikachu para que conozca su secreto. <risa> ¿Eh? <risa> ¿Eh? <risa> ¡No te <me> igual! <tome>, ¡Ya <risa> He echamos un empujón! <risa> bueno, ya me. ¡Yapa! <risa> <Fíjalo, risa> ¡Listo, para atacar! No, <risa> Ratito. ¡Ahora! No, no, no. Uy, uy, bro. Me, me me temblaron hasta los pies ahí. Hola, señor autobús, qué tal. ¿Qué te pasa, sucia? Que no pueden con el autobús <risa> Es inmune el autobús! ¡Qué pedo! ¡Es inmune! ¡Ya llegué! ¡No wow. llegó! Voy por la garganta de Pikachu Y voy otra vez por el jet ya no. primero, guachos! ¡Tenemos de alcanzarlo! No ¡Dale, dale, dale, a, dale. A, a ver si me puedo pasar por aquí ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡No estrellé! ¡Aleti! ¡Te voy a wow. alcanzar, panita! Ah, ¡Te veo! No, no, no, ni se te ocurra chocarme Estoy manejando muy bien esto de tener un avión. Y este <risa> es mi momento para poder pues, conseguir mi licencia. ¡Fua! A ver, a ver, a ver, consíguela, consíguela Yo voy a ver qué. qué ¡No! Vamos, ¡Me salto el punto! ¡Qué vehículo! ¡Uy! ¡Qué vehículo! ¡Ah! Creo que me tocó el vehículo de la mamá, Leti. ¿Eh? <risa> ah, pues sí, <risa> confirmamos. Se <risa> que conganó un monstruo. vehículo de la mamá de Lexi. ¿Cuál? Ah, ¡Ah! Un coche los... eléctrico. Un coche ah, eléctrico. Qué Eléctrico. Pero, ahora yo estoy en la industria de los tacos. ¡Fa! Ya ves, ya ves. Aquí se fue todo el, todo, todo lo que vendí en los tacos. No. Nos vemos, Capley Ya se echó a perder. Llegamos, llegamos. ¿Eh? cómo que llegaron? Hemos pasado con el con el coche de tacos era la clave. Ese sí era un buen auto. <risa> Alexi, como que estás pensando mucho en tanques últimamente. <risa> ¿Eh? El coche de tacos. Uh, uh, Vas uh, a decir Uy, me toca es que estaba en un tanque No, chicos, Yo vendo tacos todavía No, falta. No, pa para mí que esos tacos Los tengo que vender Antes de que se acabe la cuarentena no, pues, Porque si no Tengo el coche de mi mamá Hola, qué play, ¿Cómo estás? Ya lo sé, ya lo uh, sé El coche de tu madre hola. Muy eléctrico ¡Hala! ¿Y tú? ¡Hala! Wow, ¡Hala! Se fue La vuelta. croqueta La croqueta, la croqueta, la croqueta Sobrevivo. no No Diosito, yo te quiero ¡No! Hasta la próxima Yo me lo paso porque soy ¿Qué pasó? Estoy dando vueltas, mira ah, A sí. ver, a la rabito! Sí, vamos, soy vamos. un conductor nato Vamos, panita, vamos, vamos Es vamos, vamos, que llegamos, vamos, vamos ¡Oh! he llegado Es imposible manejar un auto aquí te, te lo juro, es imposible Pero a ver, es imposible Para el que no sepa manejar Porque el que sabe como yo más ala, ala, ala. Sí, sí. <risa> primero, nada más por un punto Que te alcanzamos <risa> No me pueden alcanzar, porque soy Severo Y me Oye, acabo de vez. pasar el punto ¿Cómo está? que no? ¡Sí! Sí, sí, Tenemos que remontar Oye, Alexi, ¿en qué momento vas último? No, panita me tocó Un carro de policía wow. severo Reprimero policía, voy Policía, policía, policía Espérate, espérate, espérate, ¿qué pedo? Que acabo de <risa> ver acá ¡Acabamos de llegar, guacho. ¡Guacha! ¿por bueno, qué todos? Vemos, ¿En ¡Llegamos! Qué, ¿En qué momento todos llegamos a cabo? Tenemos activen, llegar rápido! ¡Panita, tenemos una misión! Ay, ¡Tenemos que arrestar a Pikachu, bro! ¡Está muy de comelón! ¡Vamos a arrestarlo! ¡Vamos! ¡Por exceso ¡Wow! de facha también! ¡Vamos! Uh. No, a tu madre Policía, policía, problema, policía, ¿Ah? problema, no No, panita, el Ay, de también no. va con problemas No, no panita, vamos, vamos, vamos, vamos bien, pica yo te voy a arrestar Te voy a borrar esa sonrisa de tu boca, bro Vamos, vamos, vamos bien, vamos calmadito Oye, La rampa no respeta sí, sí, la ley Panita, ya tengo ¿sí, ¿sí, rabito ya ya ya, resta los rabitos. Ahí también llegó. Está, ¿Está sucia? Ya llegó los refuerzos, panita. ¡Nace, pero! Y ahora empieza mi declive. Otra vez comienzo con el auto, auto botador. <risa> no, panita, rabito y yo somos los mejores agentes de policía. Uy, por cierto, muy primero que ¿Te quedas muy atrás? ¿Eh? ¿Qué dices? sí uh -huh. oh, si sí, es cierto, si sí, es cierto, si sí, es cierto. Corre, Capri, corre, corre, corre. Ah. No, rabito, tú no puedes ir de primero. De primero. Ahora estoy ¿Qué? camionero. ¿Cómo que camionero? ¡Hala! ¿Camionero? ¿Bien sí? No cogí el punto. Estoy inmenso. Vamos, vamos, lo cojo, lo cojo, lo agarro, lo agarro. ¡Y PAM! No, no, tengo? El camionero tiene un pincho. Ala, tengo sí! Tengo la punta bien grande, mira. <risa> no. <risa> la más grande es la mía. <risas> Nosotros vamos qué? detrás de ustedes No, panita, sí, sí. no se me ¡Ah! no, no, no, no, no, no, descontrola esto Se me controla esto Rabito Fallas, fallas, fallas Controlé, controlé, controlé, controlé Vamos, vamos, vamos a ver Y si dando vueltas, vueltas ¡Me lo paso, me lo paso! ¡Y Rabito está dando vueltas! Sí, <risas> sí, sí, sí, sí. Oh, panita severo Ni con picho ni nada me me me no, me No, eso es ver, ver demasiado fácil No, vamos Eh, Hay que detenerlos porque van muy rápido Panita, veo la meta, que veo la meta ¡Oh no, oh, no, no, no, yo, no, no, no, no, no! ese jet! ¡Dete! ¡El nombre de la ley! detente ¡Qué no ¡Detener! ¡Qué Que ¡Qué malo! iba a pasarte abajo del aro no ¡Ahora sí, Capley ahora sí. Llegamos, cojimos vehículos y ganamos. Vamos. No, no te, te, voy a arrestar te voy a arrestar Tú no por me acá, a mí. Sucia. No, no, no, no, no, no. Está prohibido tener un jet. Está prohibido tener un jet. No, no, me no, dice? No, no. <risa> ¡Opanito oh, me tocó un severa moto! No. <risa> ahora sí, ahora sí, a ganar, papu, migas. Gana es la última fachera. fase. No, vamos a perder, vamos a perder. Vamos, a, vamos no a, a, a perder a ti. vamos Intenten a tirarle. Que nos llegue. No, no me van a tirar, por favor. Ustedes son mis amigos y yo soy su amigo. Oh, mal a a ¡Mira, detrás de ti viene una patrulla de policía! No, no, ¡Alto no! ahí! No. Bueno, me. ¡Alto ahí, perro! ¿Qué quieres? <risa> <risa> ¡No! ¡Buenita! <risa> ¡Voy frenar! Ya no tengo impulso. ¡No! Ahora sí, ahora sí voy a llegar. Voy a llegar y voy a triunfar. Vamos. Hace, no tú? te lo voy a permitir. Me empacaste. Wow. No, no, no me van a detener, sucia. Está, le está, le está, le está, le está, no corre por donde esté atrás tuyo, sucia. No, Panita. ¿Qué me fue <risa> ¿Qué <me fue> <risa> no puedo hacerme nada ese policía, Panita. No, no, no, tranquilo que ahora llego yo con no, todo el peso no. de la ley. Bro, soy severo, vamos, vamos, vamos, qué Vamos, Panita. ¿Tú vamos que vamos que oh, yo que voy, allá que voy Yo estoy que llego, yo estoy que llego Veo la sonrisa de Pikachu, ¡No, no, de mí. No, no! ¡Vamos! No, no. Ni el je me pudo detener ay voy, Pikachu No, no, ¿Y no, voy? no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, te vale No, panitas, se me cuidan, bro En el nombre de la ley Te declaro perdedor